Oye, ¿qué haces? ¿Qué tonta eres? Me hiciste perder el final. Tengo miedo. Ajajaj, esta pinche película te da miedo, eres muy patética, a mí nada me da miedo. muchacha deberías verte la cara estuvo muy bien sin resentimiento verdad amiga amiga habla qué es lo que hice, Sally, háblame, háblame estaré mejor sin esta capibara tonta sí sí ahora tendré paz e inquietud aquí nunca hablaba con la boca llena y dejaba ese lugar oliendo feo Vaya vaya, creo que el fantasma al fin se fue. Será mejor que me vaya a la sala ahora. Vamos, cabeza hueca, no esperar a que te crea, ¿verdad? No soy tonta. Es cierto, realmente se fue. Los amos estarán muy disgustados cuando vuelven a casa y ven a un perro o un gato muerto. En realidad no estoy muerta solo fingir para darle una buena lección, estoy viva. Sí, solo fuera verdad, ya no juegues con mis emociones.